Hola, bienvenidos. Este lugar tan bonito y diferente se siente muy agradable. ¿Quieren acompañarme a conocerlo? Todos mis amigos sordos. Bueno, estamos en el laboratorio Arte Alameda, en la exposición Arqueología de la Autonomía. Acompáñenme. Hola.